En este 2019 nos hemos propuesto seguir avanzando y creciendo en la Facultad de Ciencias Económicas, innovando, planificando, cumpliendo con nuestros compromisos. Y todo fue posible gracias al trabajo y la participación de toda nuestra comunidad educativa. Por eso queremos agradecerte y esperamos encontrarnos en 2020 para seguir creciendo en nuestra querida universidad, pública y gratuita.